Gracias, Presidente, y buenas tardes o casi ya buenas noches por la hora. Esta moción la han llamado omnibus. Lo que sí que es cierto es que es una moción bastante transversal y que parece un programa de, de gobierno para atajar la, la desigualdad, la creciente desigualdad. Pero sí, y, y digo un programa de gobierno porque yo creo que son acciones que se deberían hacer en una legislatura. Usted ha dicho antes que le gustaría ver la pantalla toda la pantalla en verde. Cuando se vaya a votar, mire la pantalla, porque las de nuestro grupo va a estar en verde, la del grupo de Unidos Podemos, en como Pudem y en Marea, pero yo creo que vamos a ver en rojo muchas luces y vamos a ver en rojo yo creo que las luces de los que fueron sus socios en la investidura fallida de Pedro Sánchez, porque ya hablaremos luego de eso, porque si vamos a hablar de que es un programa de gobierno, vamos a tener que hablar de gobierno, porque yo creo que alguien tuvo una idea que se ha demostrado algo fallida, que era que se podía permitir la investidura de Rajoy y luego desde el Congreso de los diputados forzar con la mayoría que había, que la mayoría que hay unas políticas de izquierdas y que lo pensara pues ya conocido pues que existe el artículo 134.6 de la Constitución y que un Gobierno como el que tenemos, que a veces no ve muy clara la separación de poderes y confunde el Ejecutivo con el Legislativo, impide incluso que se tramiten y se puedan discutir en el Congreso de los Diputados pues, proposiciones de ley que van en el sentido de, de puntos de su sumoción. Mira, el primer punto de moción, completamente de acuerdo, hay que derogar la reforma laboral del 2012 porque fue un torpedo a la negociación colectiva y a los salarios. Y nosotros presentamos una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para fortalecer la negociación colectiva, pero es que se vetó y no se pudo discutir. Segundo punto, ¿incrementar los ingresos tributarios para acercarlos a la media de la zona euro? Pues claro que sí. ¿Aumentar los ingresos, recuperar la progresividad fiscal, luchar contra el fraude fiscal y la ingeniería fiscal de las multinacionales y suavizar la disciplina fiscal presupuestaria que se están imponiendo a las autonomías en los ayuntamientos. Es que estamos también de acuerdo. Tercer punto, un ingreso mínimo vital. Pues también de acuerdo, también de acuerdo, porque en España cientos de miles de hogares no entra ni un céntimo, son cientos de miles de hogares sin ingreso y por eso hace mucha falta un plan contra la pobreza, la precariedad y la desigualdad e implementar también un plan de renta garantizada que erradique la, po la pobreza. Cuarto punto. ¿Derogar todos esos reales decretos de recortes en educación, sanidad, dependencia, la ley Montoro? Pues claro que sí. Y como le hemos dicho en nuestra enmienda, que no ha aceptado, pues también el 135 de la Constitución. Eh, podríamos aprovechar esa comisión que dice usted que existe en el Congreso, pero me parece que el presidente del Gobierno y el y su secretario general de su partido se entendieron mal y que era más para hablar que para reformar la Constitución, pero ya veremos. Quinto punto. Un sistema de financiación autonómico, autonómica que garantice digo, dice, la financiación, la suficiencia, la solidaridad interterritorial, la corresponsabilidad y el acceso a unos servicios públicos fundamentales de calidad homogénea y en condiciones de igualdad, independientemente del lugar de residencia. ¿Pero quién no va a querer eso, señora Carcedo? Pues claro que estamos también de acuerdo. Sexto, el Pilar Europeo de Derechos Sociales de la Cumbre Social Tripartita de Gothenburg. pues un, un pilar europeo que consiste literalmente en dar a los ciudadanos derechos nuevos y más eficaces y que tiene tres vertientes, la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social. Pues otra vez completamente de acuerdo, senadora Carcedo. Pero me parece que hoy ni la mayoría del Senado ni el Gobierno están por la labor de, de este acuerdo. Y para poder aplicar estas medidas contra la desigualdad yo creo que tenemos dos problemas. El primero, que su secretario general se ha creído demasiado a Rajoy. Se lo cree cuando lo promete que va a dejar de reformar la Constitución y federalizar el Estado, y se lo cree demasiadas veces. Pero tenemos también un, un segundo problema, y es que los días pares parece que la culpa de que, no, de que Rajoy gobierne es de Podemos, que no apoyó su proceso de investidura. Los días impares resulta que no, que ciudadanos como Vox, hoy ha dicho alguien de su partido que como, como la Falange, y que Albert Rivera está a la derecha de Rajoy. Yo creo que sí, ¿eh? que Albert Rivera está a la derecha de Rajoy y sentado a la diestra de Aznar. Y los domingos vemos un programa de televisión salvados y nos enteramos pues que resulta que no ha habido gobierno de cambio pues porque Cebrián, César Alierta y otros poderes le prohibieron al Partido Socialista Obrero Español, del primer Pedro Sánchez, que llegara a acuerdo con nosotros y que llegara a acuerdos con Podemos. Mire, señora Carcedo, ¿con la derecha de la derecha o con Podemos? Pero no se puede ir con Albert Rivera para estas propuestas que usted nos trató hoy. Ustedes deben elegir si quieren echar a Rajoy y deberán elegir también con quién lo quieren hacer. Gracias.